Eh. Aquí, dos. Aquí dos uno. otro, Aquí dos. Aquí otro. Aquí dos. otro. Aquí Marcado, marcado, Ah, pero no pensé que quería descargar verdad. Que loco, donde sea. Desea y cuando sea. Le un team. ¿Dónde? Está por fuera, va a la casa azul. No tengo conmigo. Bueno, bueno, ¿eh? Me encanta pasear por toda la casa y en encontrar ningún arma. Eh, mandado del de sí, edificio aquí. al lado, creo que es. ¿Se llevaba Franco? Sí. Que me ha dado dos veces Tiro la caja de placas eh Este se está yendo por todo lado que coño eh? a ver Si hay que campeando Tiro la caja de placas eh chico Inventamos al bello Puntero Una bala, una bala Veo con el otro eh ah. Ah. Me pongo placa y está en ti. que me va a meter aquí en el baño. Enemy UAV Las escaleras. Your teammate is redeploying, stand by. In. Corre, corre, bien Guau, espectemo es Buenísimo, tío No, le he fallado, ahí es eh. Ah, ahí adentro Ah, tío ¿Conmigo otro? Si sí, me mata, tú. Me a Si, más gente. Si, arriba, todo. He visto una. uno. Le wow. he dado. Tiene hitch. hitch. uno. Bro, fucking, fucking escalera, tío. Hay más gente que está antes, ¿eh? escalera mierda. ¿Pero qué van a fumar? La vida del todo Madre bueno. mía, no sé cómo hemos salido de ahí vivos los tres Cuando en equipo? La no verdad este juego no tiene más que jugar en equipo, ¿eh? ¿Eh? Este juego digo que no tiene más que jugar en equipo ya, yeah, sí, es verdad ¡Enfrente! Me no, ha mandado No lo sí. sé lo habéis tirado por tirar. Eh, lo he tirado por tirar. No, acaban de arribir Mini Quarry, ¿te ha pasado uno derecha? Sí, este vi. Sí, sí, lo acabo de ver LOL Esta de le... Otro in there. Hay que bajar. Va por la moto, creo. Ahí arriba en la ventana. No oh, mames. ya puedes, eh? El otro pasta ahí, de camino. ¿Te, te, te lo por no, pero ¿por qué son tan campers? ¿Por qué son tan campers? ¿Abajo o arriba están? Segundo piso. Me he yo solo, tío no. Ahora en no un rato Se ha quedado, A ver. ¿Segu segundo Vale, ah, oh, con el Franco loco aquí dentro sí, Escucho no paso por aquí, los veo al frente mío Catió uno, un tiro al otro. Catió otro. Esto es mi marca. Si puedes tirar esto o algo, no tengo nada. Oh, oh, sí, oh, un tiro, bro. Un tiro, zona. Un tiro, zona. zona un tiro. Pero No sé, que dame la escopeta ya, eh Mira, aquí tienes un car muy bonito, no sé Pero quedamos de vale, la caja Eran dos, ¿eh? Arriba Vale Aguanta No, bueno, porque no me... Te lo vamos, te lo he hecho Porque no me deja subir una batida, me instale en el medio este tipo. Sale aquí, estos van a saltar los del edificio alto, quedan solos, eh, muchos solos. Tiene el edificio alto que tiene que saltar. Sí, no necesariamente no, si sí tienen que saltar. Se sí, saltan ya los pesados. Y nos dentro. Tenía que haberme es esperado a ver a esa zona. ¿Me a los de arriba? Ya, yeah, mata al último. Vale. Hay gente por allá. No sube. Y, ahí. Se va a meter en burger. Y, y. Buena partida chavales. Así va a empezar la noche los no mal